En esta meditación vamos a conectar con nuestras cualidades latentes de estabilidad, firmeza y seguridad. Y para ello es apto sentarnos en una silla, eh, cuidando que las plantas de ambos pies estén firmemente plantadas en el piso. Y nos sentamos eh, sin que nuestra espalda esté tocando, tocando la parte de atrás de la silla. Sino que todo el peso del cuerpo está eh, cayendo en la espina dorsal. Y vamos a ajustar la postura. Vamos a poner las manos en las rodillas. No en la falda, como solemos hacer en meditación, sino en las rodillas. Y sentimos como esto nos da la forma de una montaña, donde nuestra cabeza es el pico y vamos expandiendo las manos en las rodillas, las rodillas en la tierra con la espina dorsal sirviendo como una enorme columna que sostiene toda la montaña. Y tomamos contacto con la sensación del cuerpo Cuyo peso está completamente sostenido por la tierra debajo. Sentimos nuestra propia solidez. Reconocemos que la Tierra sostiene todo el peso que queremos ahí reposar. Y vamos a mirar la posición de la espalda. Que Primero miremos que esté erguida, recta, imaginando como si hubiera una flecha y después muy ligeramente soltamos. De tal modo que todo el peso de la cabeza recarga muy naturalmente en la, en el dorsine, la espina dorsal. Que no caiga hacia enfrente ni hacia detrás. Y después vamos a mirar, dirigir nuestra atención a la parte de abajo de la espina dorsal. Y vemos que ahí en la cadera, el pelvis, está muy levemente inclinada hacia el frente. De tal modo que hay una muy leve curva natural, completamente natural en la espina dorsal. Y cuando hacemos este ajuste sentimos que los hombros se abren un poco. La parte superior de la cabeza, la coronilla, se eleva muy ligeramente y el pecho también. Muy sutilmente. Y con esto sentimos que estamos sentados con una postura de tremenda dignidad. Como un rey recibiendo sus súbditos, grande, firme y relajado. Y tomamos un momento de checar que no estemos guardando estrés en, ni en los hombros ni en la espalda, sino que la postura misma nos sostiene. No necesitamos tensar los músculos para sostenernos. Así que soltamos. Cualquier estrés en los hombros, la espalda, el abdomen. Y sencillamente tomamos contacto con esta cualidad. de estabilidad de tranquilidad sintiéndonos tan firmes como montañas perfectamente estables sostenidos y reposamos en contacto con nuestra propia cualidad de ser como una montaña ecuánime estable y perfectamente tranquilo Y aunque vamos a concluir la sesión de meditación, mantenemos este contacto con nuestras propias cualidades y capacidades de ser estables, firmes, tranquilos.